Bueno, mi cabello en estos momentos para mí significa amor propio y autorreconocimiento por el hecho de que me empodera tener el cabello natural ya que siento que estoy representando a mis ancestros y, y sigo con el legado que ellos un día nos dejaron.